tercer bloque de nuestro programa de día lunes lo comentamos al principio sí, ayer claro. fue el día del Malbec 17 de abril y es por eso que la tenemos a Eugen Musaber con nosotros Hola, a que le damos la bienvenida colega de la televisión pero además para quien no lo sabía Somelier, Somelier. Eugenio, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo gracias chicos, muchas gracias por la invitación, muy bien. Bueno, un placer enorme tenerte para, para hacer la, la palabra de ¿no? esta cepa que nos distingue a los argentinos en el mundo y para saber por qué es tan importante, uh -huh. por qué es tan especial el Malbec, sobre todo para, para los nosotros. mendocinos, ¿no? Bueno, vamos a ir al año 1853 Ajá. cuando Sarmiento era presidente, quería hacer explotar todo lo que es la parte vitivinícola del país uh -huh. y le pide a un agrónomo que se llamaba Michel eh, Pouget uh -huh. que trajera distintas tipas cepas de Francia. Ajá. Entonces en, en todas esas cepas que él trajo, trajo la Malbec. Sí. Bien. Esta cepa eh, en Mendoza y en el país también se dio muy bien porque eh, uno tiene que entender que tenés tres características claves que tenemos acá en Mendoza, uh -huh. que por eso se da tan bien eh, y por eso tenemos vinos tan reconocidos a nivel mundial que han sacado puntos y han sido los mejores y son uh -huh. malbec mendocinos. Uh -huh. eh, es El clima Ajá. es la altura, la altitud, porque sí. nosotros ponele, tenemos eh, San Carlos, tenemos eh, Tunuyán, Tupungato, el Valle de Duco... Uh -huh donde tenemos una altura donde esta cepa se da muy, favora, muy favorable así que, bueno, un poco es eso, eh, nosotros eh, tenemos esa suerte de Mendoza que tenemos el clima que a la noche hace mucho frío y sí. a la mañana hace calor, uh -huh. entonces una gran amplitud, exacto, claro. entonces eh, se da muy bien para nosotros esta cepa tan tan rica tan sí. emblemática, aparte ¿cómo se llama? es tan fácil de tomar es tan ligera, es tan uh -huh. suave, tiene eso, tan marcado de la fruta uh -huh. que por eso se hace tan fácil de tomar por eso es, es, es tan elegida por, por muchos ¿Y por ¿Y por... Sí, no, claro, porque saber por qué es tan icónica nuestro, porque se ha posicionado también Argentina o Mendoza en el sí. mundo con esta cepa. Y porque es lo que te venía diciendo, que se nos, a nosotros se nos da muy bien esta cepa y tenemos vinos que son, eh, no sé, el Malbec argentino de Catena Zapata, por ejemplo, sí. que sí. habla mucho de esto, no de la resurrección, porque es una cepa que pudo ir contra la peste que tuvo en Francia, en el suroeste de Francia, en la zona del Roda, ¿no? que casi se extiende, casi se, se extingue. De, extingue esta cepa por la por la peste, por uh -huh. las heladas y acá eh, dio la suerte que se dio muy bien por bueno estas características uh -huh. que les cuento. De hecho hoy por hoy somos los mayores exportadores en Ajá, el mundo de, de Marblea, tal cual, ¿no? sí sí sí. Claro eso habla bueno del, del nivel y la excelencia que que tenemos que en tenemos la provincia. En sí. De acá, sin duda. Sí, sí, sí así ¿Por es. ¿Por es que a veces lo vemos al Malbec como bien oscurito, con ese tono? Y, y hay veces que nos dicen, no, pero esto también es Malbec, pero tiene un color más rosadito. Y porque puede, depende de cómo lo hayan eh, elaborado el Ajá. vino, por si que tiene madera, por si tiene más, eh, es más de reserva, uh -huh. ahí puede que tenga más taninos, eh, ahí va, va, va como a cambiar el color de, del vino. Uh -huh. Le claro. gusta que Malbec es una buena cepa para ...aquellos que quizás no son consumidores o avesados del mundo del vino... ...para empezar, para empezar a incursionar es una buena cepa... ...recomendás el Malbec, ¿qué dirías del Malbec? Sí, ¿Alguien que no conoce sí, sí, 100%, el Malbec para mí es una de mis cepas preferidas... ...yo siempre recomiendo que si te estás involucrando... ...empezando a involucrar en el mundo del vino, yo creo que... ...primero empezá un poquito con la Pinot Noir, viste que es tan ligera... ...y después con, le sigue la Malbec, que también es súper eh, frutada... ...súper ligera, suave... Eh, es espectacular, sí. Me encanta. ¿Y qué, qué otra cepa podríamos decir de acá, de, de Mendoza, le hace partido al Ay, Malbec? Un está, está compitiendo. El Malbec siempre gana por goleada, pero ¿cuál otra vos decís, bueno, también tiene muy buena, muy buena recepción, se exporta muy bien, se da muy bien en nuestro suelo, con nuestras características? Bueno, a mí me gusta mucho lo que es. Eh... Soy fanática en realidad de la Cabernet Franc también, Ajá. pero ¿cómo se llama? Que también tenemos muy buenos Cabernet Franc, es más, hemos sacado eh, vinos que tienen 100 puntos Parker, sí. que son Cabernet Franc y ¿cómo se llama? Bueno, es, esa cepa también, después bueno, la Cabernet Sauvignon también se nos da muy bien. Tenemos Mendoza, yo creo que somos una provincia internacional en el mundo del vino, porque todas las cepas se dan muy bien. Ajá. Toda, claro. en, en realidad en el país, porque Salta también tiene muy buenos sí, vinos, sí. bueno, Jujuy también, pero Mendoza tiene eso que se nos da muy bien el vino, muy bien por la montaña, por la altura, por el clima, por el suelo, por todo. Así que la verdad que sí que podemos decir es que, que, que Mendoza sí. es la capital, la capital internacional del Malbec. Sí. No, perdón, Freddy. No, digo, como sommelier, por ejemplo, mm. nosotros ahora tendríamos una copita de vino. ¿Qué es lo que le recomendás a la persona o cuál es el caminito a recorrer en cuanto a, a percepciones y sabores para realmente sacarle la ficha a un vino? Porque una cosa, eh, me tomo un vino, estaba rico, estaba bueno, pero sí. realmente como para sentirlo y, y, y apreciarlo como corresponde. Mira, yo creo que el vino, que yo siempre lo digo, es un tema de disfrute, ¿no? Uh -huh. Es un tema de goce. O sea, tomarte un vino es... Eh, uno lo toma en un sentido que está relajado, con amigos. Eh, el otro día me pasó por el, el sábado que fui a cenar con mis amigos y nos tomamos... Eh, empezamos tomándonos un Pinot Noir, ¿viste? Como para empezar la noche, después fuimos por algo más potente. Pero es como... Como que siempre digo eso. O sea, uno... Eh, en el momento de que, de que se vaya a abrir una copita de vino es también disfrutarlo, es también sentir eso sensorial uh -huh. de, ¿cómo se llama? del aroma, de, de poder disfrutarlo, de verlo, de ver qué tipo de distintas características les podemos sacar, porque hay a veces uh -huh. que no sé, que te podemos encontrarle distintos aromas uh -huh. o en la boca sentir más astringente, más áspero, más pesado, menos pesado, más ligero, más frutado. ¿Conviene Así airearlo? Que... ¿Tiempo depende. antes de consumirlo? Al, sí, al depende, depende si estamos hablando de un vino que tiene mucho paso por madera... Uh -huh. Eh, yo te recomiendo que, que sí, que, o oh, si el vino, ponele, es más añejado, es más, eh, no sé, ponele, un dos. El otro día me tomé un vino que era de eh, 1996, ah, mira. de mi añada, así uh -huh. que, ¿cómo se llama? Sí, lo aireamos y el vino estaba espectacular, Bien. pero también tenés que, bueno, eh, hacer eso cuando si el vino es más ah, crañeco, cuando ya claro, cuando su tiempo. Segundos. Exactamente. y Malbec, Cabernet, todos los nombres tienen ese nombre por su denominación de origen, porque es el lugar donde surgieron, Exacto. donde surgieron nombres de la oficina. o vos sabés que es muy gracioso porque en realidad hay muchas, eh, eh, muchas características de ponerle. En la Malbec se uh -huh. dice que es en Francia se dice que es como eh, se decía que era como un mal tomar el, ah, mira, en la cepa esta. Que estaba mal vista Ajá, ya. claro. Y así... Tomá eh, pa vos, <risas> Sí, sí, sí. Y acá dale la... El origen que, que, que será muy bien, pero bueno, y en Francia se, se decía eso y esta cepa es originaria, bueno, como les contaba, uh -huh. el suroeste de Francia, de la zona de Caors, eh, y de ahí surge esta cepa. Uh -huh. Excelente, bueno, qué mejor que disfrutar un claro. rico vino, Día del Malven, sí. honor. ayer justo cayó Pascuas, así que seguramente más de uno se tomaron el no el fin de para semana. brindar en familia con una buena copita <ríe> y sin dudas para celebrar esto que es nuestra gran industria como Mendocinos que tanto trabajo da a, a, a miles de personas y que nos, nos posiciona en todo el mundo. Ese es el orgullo que tenemos nosotros. Exacto, sí. tal cual. Bueno, es como se llama lo que siempre digo, uno cuando se toma un vino no sabe todo el trabajo que hay detrás de esa Por supuesto. Supuesto, Por o de supuesto, esa sí. cajita, o de lo que sea. Hay demasiado trabajo, desde los viñateros hasta el agrónomo, el enólogo, el dueño de la bodega. Sí. todo Es mucho el trabajo y la verdad que es para... Realmente para que tenga su día y que para lo podamos celebrar. festejar. Para celebrar, sin por duda. Es. Bueno, es que, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Okay. Gracias, gracias, gracias la chico chico por invitarme. Cuando esté el día del Cabernet Sauvignon, no sé si lo tiene, la vamos a volver a invitar. Sí, Ay, voy a, a la hablar. próxima voy a venir con mi vino que lo estoy haciendo. Ah, con Que sepa qué barital va a ser ¿Podemos saber eso? Malbec. Así vale, ah, que muy bien, justo. Sí, justo. Sí. Así que la próxima, cuando lo tenga, lo voy a traer, lo vamos a degustar juntos en vivo y ¿Me voy, me a hacer, les voy a hacer distintos tipos de catas. Claro, nos va a hacer la, la, la, la visita guiada. ¿sí? Claro, no claro. es visita porque sí, vamos a sí. estar acá, pero bueno, la degustación. Visita guiada. sensorial. Visita I sensorial, ahí está, perfecto. Gracias, Eugén. Gracias, de de un placer. Nada, chicos, gracias.